Tuvo que esperar la muerte después de 70 años de inquietud para comprobar que no era inmortal. René Áviles Fávila, Los Oficios Perdidos